llega un gran momento para todos los mendocinos. Después del de Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino, vamos a disfrutar de buenos tangos. El alma del tango llega a la provincia de Mendoza con todo. Eh, esto es Tangos por los Caminos del Vino. Un, un hecho que ya tiene 13 ediciones eh, con muy buena música y el maridaje del tango. Con el vino, un maridaje maravilloso. Una serie de shows que se van a realizar los días 16, 17 y 18 de septiembre. O sea, este viernes, sábado y domingo, con una agenda muy apretada con 16 conciertos. El día que más conciertos tiene, ¿cuándo? Es el día sábado, que tiene nueve conciertos. Para eso, lo ideal es ingresar a la página de Gobierno de Mendoza, barra cultura y allí van a encontrar toda la agenda para saber qué es lo que exactamente quieren escuchar, ¿no? Porque pueden encontrar justamente la orquesta que les gusta con la bodega que ustedes quieren visitar y se produce ese maridaje exacto. Eh, sería muy extenso relatarle los 16 shows porque sería prácticamente imposible, pero hay show de música, danza y buenos vinos. En, esta, en estos tangos por los caminos del vino Arranca el viernes en el Teatro Independencia Exactamente, esa es la primera, la función digamos de gala La La, apertura. la, y la función apertura, a pesar de que el mismo viernes ya a las 18 horas sí. Ya hay algo en una bodega Claro sí Pero oficialmente el arranque va a ser este viernes a las 21 horas En el Teatro Independencia Así que, mendocinos y por supuesto los turistas y fundamentalmente la cantidad de chilenos que van a llegar el fin de semana. Allá vamos. Invitados todos a disfrutar de buenos tangos y buenos vinos en estos tangos por los caminos del vino.